Bueno señores, aquí si comienza todo, todo de ver. No, no va de bromas, si es como ya. Espérdese tanto kilómetros. Si es que amas, a apoyar yo. No, por el pobre, no me apoyo yo. Estos tipos están guillados. Con por la pobre, mejor, más aguanten. La buena me ha dicho. Ahí dale, hemos revelado. No, no crees señores. Ya arriba me primer final de antes ah, ah, es de Estío con que puta Eso es que no tenía yo con que puta puya ¡Ya era un puta Está adelante. oh oh, oh! ¡Oh, oh, Uuuu. Uuuu. Uuuu. Uuuu. a donde están de pujar y también los no ahorras bueno uy en qué este tiempo vamos más pujar un pucho de aquí de termes pero sería un buen ascreve por la bondad present de nivel si es que a mí no están tan perrero, Había ¿sí? a vida ahí. No, a Me han como hoy. bueno, señores, Hemos llegado a buena Y vamos a obvio. Ahí está tu Si bien que voy a tener que a que Y mucho. No sé si es un habitual. Bonjour. Y ha aprovechado tanto que he venido Bueno, señores, a la el Vamos Momento de la perversión y que los de lloradero de arriba buenas es que... a ver si señores a es de que estoy no estoy no y no, lo madre aquí no saben que lo es lo que va a desde que de que pablo siempre un No me ha caído coche, Ahora en principio, y se que me queda, he de pasar por, un montón por decir, unos km. Pero el un par, a si se kilómetros. Vamos a caer, puta mierda, vamos a ni para a A ver, Bueno, ya veis a Mel de repart, y ya directo capa, disfruta.